¿Estás iniciando en el marketing de afiliados con Hotmart, pero te sientes perdido o perdida, abrumado o abrumada quizás por tanta información que hay en internet y no sabes realmente cuál es el paso a paso, qué es lo que tienes que hacer para arrancar y lograr esos resultados que estás buscando? En este video te voy a enseñar tres tips y cinco pasos que si los sigues uno a uno de manera ordenada, vas a alcanzar esos resultados que estás buscando. ¿Quieres aprender? Mira el video hasta el final. Muy bien, vamos a empezar. Te voy a enseñar en este, en este video, como te había mencionado, tres tips y cinco pasos para que tú los sigas uno a uno de forma ordenada y puedas lograr esos resultados. Es importante que veas todo el video. Antes de empezar y que yo te dé toda esta información, te pido que te suscribas al canal, le des un like a este video. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda mucho para poder seguir subiendo contenido y poderte seguir ayudando. Ok, entonces comparte también este video por ahí puede haber una persona que también lo necesite para poder lograr esos resultados que a todos nos cuestan al inicio y que no sabemos qué hacer y a veces nos encontramos perdidos. Muy bien, en primer lugar, ¿por qué quise hacer este video? Este video lo hago porque hay muchas personas allá afuera, por ejemplo, yo también tengo un equipo con el que trabajo a los que les doy mentoría, a, eh, forman parte de mi equipo en seminarios online, pues a ellos siempre en, cuando inician su mayor duda es qué hago, cómo arranco, qué tengo que hacer, vengo de haber aprendido algunas cosas de forma gratuita en YouTube o por información y en realidad tengo tanto en la cabeza que no sé ni por dónde empezar porque ya se infoxicaron de tanta información en el Internet. Entonces, para aclararte eso a ti y para aclararlo a las personas que quieren aprender, quise hacer este video. También quise hacer este video porque muchas personas no logran sus resultados por una falta de organización y con estos pasos que yo te voy a dar, tú te vas a organizar tus ideas, tus acciones y vas a poder lograr esos resultados que quieres. Y otra, otro motivo por que las personas no logran sus resultados es porque se dan por vencidos al no alcanzarlos y terminan yéndose de este negocio, cuando en realidad es un negocio muy apasionante y te da muy buenos resultados cuando tú sabes hacerlo de manera organizada. ¿Ok? Entonces, estos son los motivos por los que quise hacer este video. Ahora vamos a ver cuáles son esos tips de los que yo te hablaba que hoy quiero enseñar. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tienes que hacer si estás empezando en este negocio, es inspirarte. Inspírate, no sé, en cuáles son las razones para que te mueven para hacer este negocio, cuáles son las razones que te mueven, sobre todo para salir adelante, para lograr tus resultados, quiénes, no sólo este, para este negocio, como te digo en esta diapositiva, sino en general, ¿no?, en la vida, en tus, en tus metas que tienes. ¿Cuáles son esas cosas que te motivan? De repente estar mejor el día de mañana, de repente en cinco años no sé cómo te ves, cómo te inspiras o quizás sea alguien de tu familia o tu misma familia que te ayude, que te inspiran a seguir adelante. Puede ser esto una forma de inspirarse, la otra forma de inspirarse también es ver otras personas que ya han logrado ese resultado que tú estás buscando, inspírate en ellas porque tú también quieres lograr y llegar a ese punto. Acá el segundo tip, y este tip a mí me ha ayudado muchísimo y es lo que me da dando fuerzas y me da esa visión a donde yo quiero llegar. Lo puse como título, carta a ti mismo o a ti mismo. Cuando yo inicié, de hecho lo aprendí en algún lugar, eh, lo que hice fue escribir una carta. Una carta donde yo me comprometía a lograr en un año... Y pues me prometí en esa carta que yo iba a estar en tal lugar que de la manera en la que yo me iba a encontrar, eh, qué es lo que me iba a encontrar haciendo dentro de un año. Quizás si no es contigo mismo en esa carta puedes poner, ¿no? Si tienes hijos, si tienes familia, en un año quiero estar con mi familia de viaje, en un año quiero estar ganando tanto, en un año quiero darles esto a mis hijos o a mi, o a mi familia, o a mis padres, no lo sé, las personas que a ti te motiven. Pero en esa carta comprométete a lograr esos resultados. ¿Para qué te va a servir esta carta? Esta carta la vas a poner en un lugar visible donde siempre puedas verla para que en el momento que tú te sientas que no puedes más, que no tienes los resultados, que no estás logrando lo que te has propuesto, leas esta carta y en esa carta tú hayas puesto que te comprometes a dar todo de ti, todo para que esto funcione. Y yo sé que en ese momento que leas esa carta, cuando estés a punto de darte por vencido y digas, yo me comprometo a hacer todo. Te vas a dar cuenta que aún no lo has dado todo. Que quizás te falta algo para poder seguir adelante. Este negocio lo que más necesita es paciencia y perseverancia. Así que esa carta donde tú te comprometas contigo mismo a darlo todo de ti para dentro de un año estar en un punto diferente, mejor al que estás ahora, te va a ayudar siempre. El tercer tip es que jamás te compares con nadie. ¿Okay? Después de estos tips, yo te voy a enseñar pasos prácticos para que logres resultados. Pero es importante que cambies tu mentalidad primero. Tu mente debe cambiar primero para que tus resultados cambien después. ¿okay? Es importante esto para que empieces con una actitud diferente y puedas lograr tus resultados. Jamás te compares con nadie. Y a mí sí me afectó eso al inicio y por eso te lo pongo acá, ¿no? Al inicio, por ejemplo, yo cuando entré a este negocio, veía personas que generaban de repente mil, mil dólares, que salían y decían, no, yo en un mes logré hacer, en un mes que entré al negocio logré hacer $3,000, o sea, logré hacer mil personas que decían que hacían $10,000 en su primer mes, y pues yo en mi primer mes no había logrado nada, ¿no? Y aparte ya llevaba un año, eh, sí, este, tratando, intentando hacer las cosas y no me salían, pues yo me sentía totalmente mal, me decían, no, para mí no es esto, yo no sirvo para esto porque veía personas que lo estaban logrando y en realidad ese fue mi peor error y es el error que quizás tú estás cometiendo. No te compares con nadie, todos tenemos un proceso diferente, venimos con aprendizajes diferentes, venimos con mentalidades diferentes, entonces cada uno tenemos un proceso muy diferente. Entonces estos tres tips primero aplícalos en ti para que veas que con, cambiando esa mentalidad se te va a hacer mucho más fácil eh, emocionalmente poder llegar a este negocio y cualquier otro que tú estés empezando. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son esos cinco pasos con los cuales tú vas a lograr tus resultados. Te recomiendo que los sigas uno a uno de manera ordenada. No es que primero hago el cinco, paso 5, luego hago el 3, el 4. No, sigue el paso 1, luego el 2, el 3, el 4 y el 5. Estoy segura que si lo sigues tal cual, vas a lograr esos resultados y luego vas a regresar a este video y me vas a comentar. ¿Ok? Listo, entonces vamos con el paso número 1. El paso número uno ahora que estás en este negocio es identificar qué quieres hacer y a qué me refiero con qué quieres hacer. ¿no? Obviamente quieres trabajar en el marketing de afiliados si quieres trabajar, quieres tener resultados, eso es lo que quieres hacer. Yo lo sé, pero acá lo que tienes que elegir es qué es lo que quieres vender. En, en, el, en Hotmart existen eh, dos tipos de productos, por decir así, ¿no? Son los de High Ticket y los de Low Ticket. Los de Low Ticket son productos cursos que cuestan, tienen un costo bajo, un costo económico que cualquier persona los podría pagar. Y los de este, High Ticket son cursos, membresías, que cuestan por encima de los mil dólares. Ok, entonces generalmente estos son eh, membresías. Por ejemplo, en mi caso que yo estoy dentro de una membresía que se llama o una plataforma o un curso o escuela, como quieras llamarlo, se llama Seminarios Online, donde nos capacitan para poder hacer todo esto que es el marketing de afiliados. Entonces, cuando tú estás de repente, estás en una membresía como yo, ya sea Seminarios o estás vendiendo máster o estás vendiendo cualquier otra membresía que tenga un costo de los 500 o los 1000 dólares para arriba, lo primero que tú tienes que hacer es identificar qué quieres hacer. ¿Quieres recomendar la membresía, empezar a vender la membresía o quieres vender los cursos que tienen costos bajos y que son mucho más fáciles de vender en realidad cuando uno está empezando? Como recomendación personal, si estás recién iniciando, yo te recomiendo que inicies con los cursos de costos bajos. No porque no tengas la capacidad de vender los cursos de costos altos, sino porque estos van a ser más fáciles de lograr hacer ventas y te van a generar confianza te van a dar esa confianza que necesitas para lograr salir adelante. El paso número dos es elegir el método que tú vas a usar. ¿Y a qué me refiero con el método que vas a usar? Para hacer este, este negocio del marketing de afiliados, existen dos métodos o dos formas de hacerlo, ¿sí? La primera forma es el método orgánico y la segunda es el método con pago de publicidad, ¿ok? En el método orgánico, nosotros no invertimos dinero, no pagamos publicidad pero sí invertimos algo muy importante y es tiempo, ¿ok? En el método orgánico vas a tener que dedicarle mucho tiempo, vas a tener que esforzarte, mirar muchas cosas, igual que en el de publicidad también vamos a tener que invertir tiempo, pero no tanto como en el orgánico, ¿no? Así que investiga bien qué es el orgánico y qué es el pago de publicidad y lo segundo que tienes que hacer es decidir qué es lo que quieres hacer. Muchas personas eligen el método orgánico porque quizás no tienen los medios para pagar publicidad y poder arrancar con esta carrera, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda utilizar el método orgánico para capitalizarse. Cuando ya tienes ese capital, ya lo puedes utilizar en publicidad, porque bien es, es, es bien sabido que la el pago de publicidad pues, te puede hacer crecer mucho más rápido y llegar a puntos mucho más altos. ¿Okay? Entonces, tu segundo paso, recuérdalo, elige con cuál de los dos métodos quieres seguir. Ya elegiste el paso número dos, ahora el paso número tres. Elige cuál va a ser tu embudo en orgánico o cuál va a ser ese método de pago que vas a utilizar porque existen muchos, ¿no? En el método orgánico, ¿a qué me refiero con el, con el embudo que vas a utilizar? Mira, en esta imagen tú ves que en, el, en la parte de la izquierda dice tráfico y a esto me refiero con que cuál va a ser la red social que vas a utilizar o cuál va a ser el método de, que vas a utilizar para atraer tráfico. Tráfico es esa cantidad de personas que vienen a ver lo que tú estás mostrando para poder luego ir hacia donde tú quieres llevarlos, ¿no? Entonces, este va a ser el tipo de embudo. Yo tengo que elegir primero con qué red social voy a trabajar, porque existen muchas con las que podemos trabajar. Luego voy a elegir, por ejemplo, a dónde los quiero llevar después de que los atraje por medio de esta red social, a dónde los quiero conducir. Si los quiero conducir hacia mi WhatsApp, los quiero llevar quizás hacia el Messenger para poder ahí hablarles y cerrar la venta o los quiero llevar quizás a, en directo, que es de Instagram. Por acá se me olvidó poner, también puedes este, llevarlos hacia Telegram o puedes llevarlos directamente a una página de ventas. Y en esta página de ventas, hacer ¿no? esa, esa venta que tanto esperamos. Finalmente, de cualquiera de ellas, pues lograr esto, la venta. Si es a través de WhatsApp, pues tú tendrás que aprender cierre de ventas para poder cerrar acá las ventas. Pero lo ideal es que sepas de dónde vas a traer a estas personas para que vayan hacia tu WhatsApp. Empieza a diseñar eso, agarra un papel, un lapicero, mira, navega, investiga y mira cuál se adecua más para ti. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vas a hacer en el orgánico. Ahora, si tú decides hacer la publicidad pagada, también tienes que aprender cuál método vas a utilizar. ¿Qué, en, ¿qué el, son los lanzamientos? Los lanzamientos se tratan de eh, atraer tráfico, mucho tráfico a través de, de redes sociales, de, de Google, no lo sé. Pero la idea es que vengan muchísimas personas y llevarlos hacia un grupo ya sea de WhatsApp o de Telegram. Y los lanzamientos en realidad los llevamos hacia un curso gratuito un programa gratuito, un curso generalmente que puede durar un día, puede durar dos días, tres días, cuatro días, cinco días quizás, llevarlos hacia ese curso gratuito, que bien lo puedes hacer tú o lo puede hacer el productor del curso. Ese video, en realidad, ese video gratuito, ese curso gratuito al que tú los estás invitando, ese en realidad es un lanzamiento porque ahí se les va a enseñar algo gratuito, pero finalmente dentro de ese video se les va a vender a las personas. ¿no? Como te digo, ese lanzamiento puede ser que lo haga el mismo productor del curso o lo puedes hacer tú si es que aprendes y te capacitas a hacer lanzamientos. Y pues después de ese lanzamiento, finalmente llevar a los prospectos hacia la venta. Las campañas de mensajes pagamos lo mismo, pagamos tráfico en diferentes redes sociales, puede ser Instagram, puede ser Facebook, y lo que hacemos es eh, son un tipo de campañas en las que invitamos a las personas a enviarnos un mensaje. Ya podemos llevarlos hacia WhatsApp, Telegram, Instagram o Messenger de Facebook. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es tratar de llevarlos para que nos escriban y ser nosotros quienes hacemos el cierre de venta. Para hacer este tipo de campañas pues hay que capacitarnos mucho en cierre de ventas para poder eh, cerrar esas ventas con esas personas que vienen interesadas preguntándonos sobre nuestro producto o nuestro, eh, nuestro producto, sobre todo en el marketing de afiliados, ¿no? Y terminar cerrando ventas. Ahora tenemos otro tipo que es el crashing, ¿no? Este es otro tipo de publicidad pagada, el crashing. Es la venta en automática, lo conocemos todos, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues lo mismo. Todo empieza por el tráfico, por conseguir personas que quieran que estén interesados en tu producto o servicio, en este caso en tu producto, y que llevarlos hacia un lugar, ¿no? Pero el crashing ya no nos llevamos hacia, una, hacia WhatsApp, ni Telegram, ni Instagram, ni somos nosotros los que cerramos la venta, sino de eso ya se encarga una página de ventas, una página de ventas que previamente hemos diseñado y pues que tiene que estar diseñada de manera estratégica para que pueda conseguirnos esas ventas, ¿ok? Entonces el crashing es algo en el cual tú ya no intervienes, Básicamente todas las personas se van a la página de ventas y es esta página la que se encarga de vender y la que se encarga de hacernos, de cerrarnos la venta y lograrnos conseguir esos resultados directamente. ¿Ok? Pero para llegar a este método de, de publicidad, pues uno tiene que experimentar mucho para lograr unos resultados. Así que anda viendo cuál de estas se te acomoda más para que tú puedas iniciar. Este tipo de campaña utilizamos Google Ads y nos llevamos igual hacia nuestra página de ventas o hacia un video en YouTube y finalmente terminamos cerrando la venta. Entonces, ya sabes eh, qué tipo de campaña de publicidad de pago vas a utilizar o qué vas a utilizar en, o cómo vas a hacer tu método orgánico. Organízate eso, pon tus pasos a pasos y continúa, ¿ok? Luego, entonces ya terminamos los tres pasos anteriores. Ahora vamos a ver cuál es nuestro cuarto paso. Ahora tengo que elegir qué red social voy a utilizar en el paso número 4, ¿ok? Siempre todos nos sentimos más cómodos con alguna red social. Yo te recomiendo que utilices solo una o dos cuando estás iniciando. ¿Por qué? Porque si quieres utilizarlas todas, te vas a abrumar, vas a sentir que no te alcanza el tiempo, que no puedes con todas y al final vas a terminar eh, tirando la toalla, como decimos en mi país, ¿no? Y vas a terminar dándote por vencido porque quizás te sientas muy abrumado y con, tanta, con tanto trabajo que tengas que hacer. Entonces, elige la red social o las redes sociales es que vas a trabajar con dos, con las cuales quieres empezar a trabajar. Puedes elegir Facebook, puedes elegir Instagram, TikTok, Pinterest y YouTube, ¿no? Depende de ti. Yo personalmente trabajo, y si me preguntan, trabajo con YouTube y trabajo con eh, TikTok, ¿ok? A veces también implemento Facebook porque utilizo mucho los, los grupos de Facebook para vender de manera orgánica. Pero ya va a depender de ti que te organices eh, con tu tiempo. ¿no? Entonces acá tienes que utilizar, las de arriba son las redes sociales que se utilizan para traer tráfico y las de abajo que también son redes sociales como WhatsApp, Messenger, pues se utilizan como canales para comunicarnos, ¿no? como para dar atención a nuestros clientes, a nuestros prospectos y estos puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, el directo de Instagram, puede ser Messenger o puede ser Telegram. ¿no? En el 4 ya elegiste con qué redes sociales vas a trabajar y ahora sí, vuélvete un especialista. Vamos a imaginar que quieres trabajar con YouTube, ¿ok? Vas a hacer ventas orgánicas. Vamos a imaginar que quieres vender un producto económico, un producto, digamos, de 50 dólares, vamos a poner así, y que vas a utilizar este, el método orgánico. Vas a utilizar el método orgánico y mi embudo va a ser, voy a utilizar YouTube. De YouTube los voy a traer hacia una página de ventas o hacia mis mensajes para poder cerrar las ventas. Entonces, ese orden tienes que seguir. Pero yo ya decidí que voy a trabajar con YouTube. Entonces ahora sí me pongo a capacitarme y a buscar información para volverme un especialista en YouTube. Ya sea que lo quieras hacer de manera gratuita, porque en mismo YouTube existe mucha información para poder hacerlo. O si estás dentro de una membresía, pues busca información sobre eso. Cómo trabajar con YouTube. Empieza a capacitarte, aprende, conviértete en un especialista en YouTube, en poder vender con YouTube. Entonces eso te va a llevar al éxito, porque hay muchas personas que no siguen este paso a paso, empiezan a querer vender un producto. Primero están tratando con el orgánico, al mismo tiempo con el de pago. O están haciendo el de pago, están haciendo lanzamientos, están trabajando con, quizás con mensajería, por ahí están intentando hacer crashing y pues con tanta cosa que no se organizan, no terminan teniendo resultados. Y quieren trabajar con YouTube, quieren trabajar con Facebook, con Instagram, con TikTok escuchan que alguien dice que el TikTok es, da muy buenos resultados de manera orgánica, se meten a TikTok, luego ven que por ahí encontraron a alguien que les dice que vendan con YouTube, se ponen a vender con YouTube, luego alguien les dice, intenta con grupos de Facebook, intentan con grupos, al final están haciendo de todo y no logran nada. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ordenarte. Pon estos pasos por ordenado y al final, cuando ya hayas decidido, conviértete en un especialista en esa red social. Si es Facebook, especialista en Facebook. Puedes tomar Facebook e Instagram, que son dos redes sociales que las puedas trabajar juntas y trabaja solamente con Facebook e Instagram. Si quieres eh, elegir TikTok, elige solamente TikTok y conviértete en un especialista en vender con TikTok. Ya sea con publicidad de pago, porque TikTok también tiene TikTok Ads, o puedes hacerlo de manera orgánica. Conviértete en un especialista en esa estrategia que has elegido hacer. ¿okay? Muy después o muy al fondo ya está que tú elijas el producto, el producto que realmente se que realmente se vende, elijas un buen producto. Luego de esto, pues tienes que elegir tu cliente ideal. Esos ya son pasos adicionales que debes hacer después de haber elegido esto y haber seguido estos pasos. ¿okay? Luego de eso ya va tienes que... Si quieres más información de cómo elegir un buen producto o cómo diseñar tu cliente ideal, también vas a encontrar videos dentro de mi canal para que puedas hacerlo. pero eso ya son posteriores a que tú hayas diseñado toda esta estrategia que vas a seguir. Si sigues estas recomendaciones que te estoy dando ahora, créeme que sí vas a lograr resultados como, te lo estás, como los estás buscando. Ok, entonces dicho todo esto, después de haberte ayudado con esta información, te deseo lo mejor, que sigas este paso a paso, si necesitas hacer alguna consulta adicional, acá al pie de este video, yo siempre en mi, en mi video te voy a dejar en el enlace, para que puedas comunicarte conmigo, si gustas preguntarme algo, aclararte algo, yo te voy a ayudar de manera muy amable y cordial, para poder para que tú también logres alcanzar, yo sé lo difícil que es al inicio, que nos confundimos, que no sabemos qué están haciendo ellos para lograr sus resultados, este es el paso a paso. Hazlo, síguelo y yo sé que vas a lograr ese resultado. No te olvides de suscribirte al canal porque siempre estoy subiendo videos que te van a ayudar a crecer en este negocio. Todo el tiempo estoy subiendo información. Así que tienes todo el material. No te olvides de darle un like a este video. Nos vemos en un siguiente video. Chao.